y cuando estaba inclinada. Cuando estaba inclinada, pues obviamente se le tenía en cuenta cuando se estuviera ya subiendo la fuerza que se le tenía que aplicar. Se hallaron pues los momentos flexores y los momentos torsores para ver si la silla fallaba por carga y los ejes que es acero ic 1045 eh, la primera fase de diseño fue un diseño preliminar valores teóricos de la resistencia de los materiales y la desviación estándar de esto. Bueno, que se diferenciaron con cuatro, ya que eh, los tubos se encuentran unidos por cada eh, se evaluó la función de Euler, que es debido a fuerzas enrolladas y se calculó la característica de pandeo y la fuerza agrupada por protección también se analizó eh, y se calculó la fuerza, el esfuerzo cortante que produce pues, nuestro único que es el que sujeta el mecanismo de tijera, que es lo que funciona para que la creatura se pueda plegar. Una particularidad de los de los es el que para esto este ¿La es que se realizó una vez el que utilizando el software en el, el, es el, el, el. el. Para esto nosotros modelamos y el eje con las dimensiones que las dimensiones que íbamos a realizar y aplicamos sobre él, las cartas y las aplicamos sobre él el un análisis para ver cómo se comportaba esto eh, simulando la carga para así tener cierta idea de cómo se comportamiento el, de ¿El comportamiento que estaba realizada, en este diseño de un film tuvimos que observar cómo se comportaba el eje ante la detección y cómo se comportaba el eje ante los diversos diversos aspectos y diversas fuerzas que se enfrentaba Ahí pudimos ver cómo se presentaba el eh, esfuerzo de volver, se pudieron ver cómo los diferentes modos, diferentes elementos que se han generado se presentaban diferentes dimensiones diferentes esfuerzos importantes y cómo después los... hablar sobre el árbol de corte. Un esfuerzo Y bueno, ya, bueno, también de la fabricación, pues, bueno, ¿no ajá, todo empezó. Cortando los tubos que ya habíamos previamente comprado junto con las llantas En las dimensiones necesarias para la estructura que habíamos diseñado previamente Luego, ya teniendo las llantas, se hizo más o menos un bosquejo Del, del triángulo que las está sosteniendo Que serviría de mecanismo para ir escalando de escalón por escalón Se tiene en cuenta eh, la, la altura de los escalones Y, y las posiciones críticas para que no golpee el soporte con los escalones. Luego de eso y de haberlo planteado, se diseñaron y se, y se manufacturaron los ejes que en su mayor parte fueron fabricados en el laboratorio de tecnologías, pero que en cierto punto no, eh, el atestamiento de, del laboratorio nos, nos, nos forzó a tener que rentar o sea, tiempo en un torno para poder terminar nuestro... Nuestros nuestro sedes, pero con los conocimientos que ya habíamos adquirido entre los de fabricación. Luego de tener cada uno de los dos lados listos eh, nos centramos en el proceso, en el mecanismo de tijera, se calcularon las hipotenusas para que todo guardara perfectamente y las alturas del recorrido del asiento coincidieran y se, se ubicaron, pues, como van. Dentro va un tubo y por eso lleva un punto de soldadura que es el, que el tubo sobre el cual gira este, el mecanismo lo mismo sucede en el otro lado y lo mismo sucede aquí que va un, este tubo gira loco sobre estas dos piezas que son las guía por las que sube y baja el asiento Listo, finalmente fue el mecanismo de trinquete que fue, lo sacamos de, de un mecanismo de, de cadenas y simplemente eh, la, eh, hicimos el piñón con seis dientes para que cada dos dientes fue, cayera una, una llanta. Y nada, se, se, se adapta y adaptamos este tubo que era el que ya venía inicialmente en el mecanismo para poder eh, añadir esta sección y pues generar la palanca necesaria para, para subir los escalones. Y bueno, esto sí fue tapicería porque obviamente no teníamos conocimiento de esto y lo mandamos al tapicero y es de las cosas que hicimos externamente. Y junto con el cinturón de seguridad. Y listo. Yo creo que fue en existe sin la proyección. El funcionamiento. El funcionamiento. Eh, listo, está diseñada para que el paciente suba de espaldas. Y se supone que hablando con la palanca ayuda para que la, la, la llanta caiga en el escalón siguiente y no sea tan dificultoso para el que está ayudando jalar, a, o sea, nada más con fuerza. Entonces, el mecanismo, el mecanismo ayuda jalando de un lado para que caiga y el, el ayudante debería alar con el otro brazo para que la otra porción de la silla suba y así sucesivamente a lo largo de toda la escalera manteniendo una inclinación de esta forma para que no pierda el equilibrio en la escalera y se vaya vacío y eso Tú tenés que agarrar en la silla porque si no, hasta el aire se va a... Está listo Pedro. Ahí. Daniel se hace aquí cerquita, va que. Daniel y Pedro al lado y lado de la fue. <ríe> Olvida, olvida la barra y dale con los solos manures. Okay. Okay. Ah, para ciudad, Listo, dejémoslo ahí.